suegro que hace suegro como enan, como que mi hija tiene novio ejem no le ha dicho nada ya valiste marica Una mentira amigo es sinció estuvo raro por cierto lo hice yo deja en los comentarios que te pareció xd xd xd xd y ahí estoy yo reuniendo para la pc xd de. las monedas son de mil pesos colombianos y 500 pesos bueno amigo he es estado ausente porque desde que edito se me pasa el tiempo pero subiré video cada lunes hoy y si no les subo un video les subo una recopilación de los mejores videos xD amigos suscríbete al canal Felipe y a mis suscriptores del amor y la amistad que es persona que quieren o su amistad amigos sigan por ella al menos que sea bien feo y no te quiera no le ruegues tú mereces algo mejor al menos que te guste mucho mi amigo les mando un abrazo. oar amigos ves que ya edito amigos bien. Mi inro bueno. Bueno que marica. Ah, se me chingó la pc de X de X de Bueno, mejor me callo xd que le pasa a mi voz? Ah, ah Volvió maldito fotógrafo. porque no avisas cuando me vas a grabar la voz? Me dieron voz real, puto oro. Ok, Mel. Yeah. Ya me callo xd